Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos lance al facóquero en la sabana africana, donde hemos abatido dos diamantes y sorpresa de postre nos hemos encontrado con un búfalo diamante. Y sin más preámbulo comenzamos. Me encuentro en la orilla del uh. leche que me ha dado. Un faco me ha dado. Los, los escuchamos por ahí y vemos que tenemos el otro. Vamos a hacer el, el lance. Gira y disparamos y disparamos escuchamos correr a otro el perro me ladra me está avisando no vemos ningún ¡Paya! otro me da leche que casi me da arriba vamos a, a recuperar salud y vamos a, a recoger el, el que hemos visto allá abajo madre mía los vacos que casi casi me derriba Ya vemos ahí nada, está un poquito mejor. No. vamos a ver desde luego es precioso que cornamenta tiene vaya vaya voladera. bueno cornamenta no realmente son a voladera son, son colmillos no, no son cuernos a ver si le puedo hacer una foto vamos a ver vamos a ver animar otra foto y vamos a, a recogerlo diamante diamante madre mía 63 puntos dios mío que bicharraco nada este va para para la sala de trofeos vamos a catar la pantalla y lo vamos a, a disecar y ahora a ver si buscamos al paco ese que me ha, que casi me da arriba Mira, vamos a premiar al perrete que lo ha hecho muy bien porque prácticamente no ha he hecho nada no me ha avisado bueno si sí me ha avisado con ladrido pero bueno solamente te vamos a dar un, un elogio venga venga una caricia dame la patita anda, dame la patita perrete que, que has dejado que me que me ataquen pero bueno te vamos a dar una galletita ...para que estés contento, pero no me tienes contento a mí. Nos hemos avanzado buscando el Paco... ...que casi me, me derriba. Vamos, perretillo. Usamos el reclamo. A ver si lo vemos. Mira, vemos un New que sale corriendo. hoy qué ratito pegas? ¡Ay, qué cosa más, más curiosa Vamos a seguir buscando. No vemos nada. Cogemos los prismáticos a ver si lo vemos. Allí gruñe el malandrín. A ver si lo veo. Vamos a ver. Mira, ahí está, ahí está. Venga, vale, sale corriendo Vamos a ver Otro disparo Y yo creo que aquí caído. Pues perrete te va a tocar ponerte a trabajar Vamos corriendo para allá Perrete sigue corriendo a mi lado Que me tienes contento Pero bueno Venga, busca, busca Busca, ya sale corriendo Venga, le silbamos para animarlo sale corriendo como una flecha vamos a ver si localiza ya al faco vamos a ver ahí está ya venga da. siéntate un poquito nada no quiere no, no quiero obedecer un oro, 44,50 El segundo tiro lo no hemos fallado Pues nada, le hemos entrado por detrás Y habrá que felicitar a Perrete Por lo menos por la carrita que te has hecho Venga, te alojamos un poquito Venga, hay una caricia Muy bien, Perrete, que lo estás haciendo muy bien Y vamos a continuar cazando facos por, por esta zona a ver nos iremos hacia el norte A ver qué nos encontramos No vemos nada Así que continuamos Vemos hay un búfalo Un nivel Un nivel nuevo, un legendario Vamos a hacer el, el lance Con el 300 Disparamos No, no le hemos dado bien Se si viene, si viene para nosotros el bicho se viene para nosotros vamos a, vamos a apartarnos Vamos a apartarnos que nos da A ver si le podemos disparar ahora Vaya, ese hemos fallado Ahora, ese sí le hemos dado Ese sí le hemos dado Madre mía que casi nos derriba Vamos, perrete Venga Vamos a recargar Que esta zona hay, hay mucho búfalo Vamos, perrete, busca, busca Si lo tienes ahí al lado, leche Muy bien, campeón Muy bien A ver, Una fotito Mira, Te podías haber, haber girado Hombre, Estaba mirando para mí, me está labrando Venga, siéntate Siéntate que te hago una foto Así que te veo un poquito Vaya, te me escondes para la foto, eres tímido otro diamante Diamante 154 puntos Madre mía Que cornamenta El primer tiro No le di bien Y el segundo sí le, le di a la, a la carrera Pero bueno El segundo diamante Que conseguimos hoy Así Estoy esto, La verdad Que estoy muy contento Y Madre mía Que qué bicharraco Vaya tela Vaya tela Vaya tela Con los Con los fallos Que tiene esta, esta versión Desde luego bueno, en fin, vamos a continuar Pero no es normal que cada vez que saquen Una una nueva versión Tengamos fallos Repuesto del crash Hemos vuelto, vemos hay un, un foco que lo no ha costado Se sale corriendo, sale corriendo Le damos en los cuartos traseros Disparamos otra y le fallamos Se nos viene para nosotros Vaya que nos ha dado Vaya, Nos está cachondeando a nosotros, Entre el crash y este cachondeo Ya ha caído, ya ha caído ya ha caído Y bueno Perrete, venga Vete a por él Está buscando Voy a reponerme la, la salud Vamos, perrete. Perrete, Vamos, hijo Ahora sale corriendo Venga Muy bien, campeón Ya las has encontrado Si, sí, si, sí, ahora me ladra en Nivel 4 Como le hemos dado mal Pero una puntuación muy buena con 48,10 y bueno, venga, perrete, te voy a felicitar, pero porque te estoy enseñando, no porque te lo merezca. dame la patita. Así me gusta. Muy bien, campeón. Vamos a seguir buscando. Y a ver qué nos encontramos por aquí. Seguimos mirando... A ver si puedo recoger esa flecha, que fallé, no, no, no la puedo recoger, se ha doblado, entonces no, no me permite, no me permite recogerla Vamos a llamar, a ver si nos contesta alguno Y si no nos contestan seguiremos avanzando a ver que, que nos encontramos por esta zona Que es una zona muy buena también para Joacoquero para y hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar los búfalos que sin avisarnos, nos pueden derribar seguimos mirando por los prismáticos no vemos nada y continuamos Perrete y yo hemos subido un poquito más para adelante vamos a ver si vemos algo por aquí marcante antes una huella de un, de un con con gran peso a ver si encontramos Ahí sale corriendo Ahí sale corriendo Sale corriendo, corriendo. Que con ellos tiene Toma A ver Disparado Un buen impacto Vamos perrete, Busca Busca Vamos campeón Venga si lo tienes ahí al lado Vamos a ver Ha sido un buen impacto una, una liebre no, no, no, no queremos cazar libre Hoy vamos a cazar a Paco ¿quero? Y vamos a ver Muy bien terrete, Te voy a felicitar Venga. Una galletita Que de las que te gustan Que ricas están ¿eh, terrete? Y vamos a, a recoger a Paco Que tiene unos colmillos preciosos Diamante, otro diamante El tercer diamante de, de la jornada 60 puntos Desde luego que es precioso Madre mía, casi se le, se le juntan las amoraderas. Y vamos a, a continuar cazando. ¿Qué pasa, perrete? Venga, venga. Una caricia. Muy bien, perrete. Muy bien. Vamos a seguir cazando para coquero por aquí. Vamos a mirar por los climáticos. Hay gruñen. Ah, no. Bramaún. Un búfalo, no queremos búfalos que son peligrosos Estamos aquí agachados Vemos uno dormidito, un nivel 4 Vamos a hacer lance con, con el arco Apuntamos con el telémetro Un femecito, sí Disparamos Ha caído, venga, parrete, busca Venga, parrete que lo tienes ahí al lado venga ya sales corriendo vamos a continuar agachados porque aquí hay aquí hay mucho animal en la vegetación no se impide ver venga un servido de elogio no quiero ponerme de pie nivel 4 50 con 20 un oro también uno, unas amuladeras muy bonitas escuchamos más llamadas de animales Vamos a llamar nosotros. Vamos a llamar nosotros a ver si nos contesta alguno. Seguimos agachados. Intentando otro No nos contestan. Vamos. Ay, tenemos otro, tenemos otro, tenemos otro ahí. Tenemos otro ahí apuntar con el kilómetro y disparamos se nos viene, no, se queda, se queda, se queda ahí venga perrete, búscalo que lo tienes ahí al lado no tienes que oler la sangre simplemente irte a por él estás oliendo la sangre pero si lo tienes ahí al lado madre mía, estos perros parece que son ciegos venga, muy bien un nivel 3, 42,70, una plata. Pero venga, te voy a felicitar. Venga, un poquito. Muy bien, Tarrete. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Vamos a, a continuar. A ver qué nos depara la, la caza de que hoy. Escuchamos ahí una llamada. Vamos a llamar nosotros Vaya, están Estas horas de disco me están hablando Pero no, no voy a hacer caso, voy a seguir jugando Cogemos Nuestros primáticos Mira, mira, si tenemos un acostadito ahí Pues nada Como está acostadito, vamos a hacer El lance con el arco 18 metros Vamos a ver Y disparamos <risa> nos ladra, nos ladra perrete diciendo oye ponme a trabajar que, que he escuchado como cómo ha caído vamos a ver nos ladra que está aquí que está aquí no sé yo estoy viendo, hombre pero bueno el perro hace su trabajo nos ladra, nos avisa nos sigue ladrando, nos llama muy bien perrete Siéntate, que te felicite Vamos a ver, muy bien campeón, lo estás haciendo muy bien Y vamos a recoger nuestro Paco Nivel 3, 47, 70, muy bien Y vamos a, a continuar con la caza de Paco que lo lares. Miramos por arriba, a ver si vemos alguno para poder hacer un lance largo y si no continuamos vemos ahí delante un facoquero apuntamos, lo vemos, un nivel 3 cogemos el 30 -06, y disparamos disparamos, yo creo que ha caído ya si, sí, ya se lo ha puesto Fian y ha caído venga, a buscar, vamos sale como una flecha ya voy diciendo más aunque a veces todavía está un poquito rebelde A ver si puedo llegar a, a nivel 25 Y le subo las habilidades Creo que voy por el 22 Muy bien, perrete Me queda mirando como no mira, mira, que ya lo he encontrado Muy bien, mira, siéntate Venga, sentadito Muy bien Bueno, nivel 3 40 con 20 Y ahora 7 tenemos que premiar a ver qué te hacemos, venga, vamos a utilizar un poquito muy bien perrete, eres un perro muy bueno y muy trabajador un, un poco disculo pero en fin, vamos a continuar con con la caza en la sábana a ver si encontramos más, más facoqueros volvemos a la zona del lago en Kaba Kibi ahí vemos otro que detrás del árbol vamos a hacer el lance con, con el arco muy cerquita muy cerquita nos separamos y disparamos ha caído como hacía para que lo busque venga si lo tienes ahí al lado vamos corre se queda todavía buscando sé que se nos queda ahí para venga ya nos llama Venga, te lo he encontrado le elogiamos un poquito un oro 43.80 el 3 muy bonito vamos a venga perrete a ver siéntate un poquito esto cuesta un poquito más controlar al perro que cazar venga una galletita por lo bien que lo estás haciendo que tenemos que gastarnos la, las moneditas en, en munición y en galletitas para el perro venga una caricia muy bien perrete muy bien. Venga, y vamos a, a seguir ganando. Vamos a coger el reclamo, a ver si no contestar a no Vemos aquí que es el, la vegetación que está movida. Vamos hacia el sur. A ver, levantamos. No vemos nada. Seguimos llamando. A ver si nos contesta alguno. Nos desplazamos. Despacito. Otra llamada. vegetación la verdad es que vamos a acercarnos vemos hay una huella que hemos señalizado eh, no contesta, contesta uno no contesta uno un faco quiero cogemos el rifle a ver si lo viéramos nos desplazamos del... Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ya, Venga, y disparamos Venga, perrete, a buscarlo Vamos campeón Vamos a ver Nos ponemos ya de pie Perrete, ¿dónde está? así ah, ahí va, ahí va buscando, ahí va buscando ya Venga campeón Búscalo un perrete, venga, mira, un nivel 3, una plata, 38,20. Venga, perrete, lo estás haciendo muy bien. Venga, que caza muy bien el, los facóqueros. Y vamos a seguir continuando con la caza. Vamos a ver que tenemos por aquí en medio, porque he escuchado unos pasos. Mira, sí, allí, allí tenemos uno y vamos a venga, ya ha caído venga, perrete, a trabajar vamos a, a municionar, por si encontramos algún otro venga, perrete, busca busca vamos, campeón ya, ya sale corriendo sale corriendo nuestro perrete y vamos a, a buscar el, el faco abatido muy bien, campeón Venga, te vamos a silbar un poquito para elogiarte. Otro oro, nivel 3, 47 con 10. Y vamos a seguir buscando. Y si no encontramos nada, pues... pues si lo contestan. Lo vamos a, a ir dejando por hoy. Vamos a ver si nos contestan alguno. Venga, tranquilito, no da ruido. Menos mal que los animales no te escuchan cuando